otro también es la calidad de tu producto si ¿sí? bueno, la gente la gente no es boba del todo pues o sea la gente el espectador el, por muy mal consumidor que sea él tiene como unos parámetros de calidad ¿sí? que son unos parámetros mínimos y si vos le ofreces basura el, el, el consumidor no se la quita toda pues y también tiene que ver mucho